Aceptar para cambiar, si no acepto que tengo el zapato cagado no me lo voy a quitar o me lo voy a limpiar, me quedaré oliendo maluco y los demás separándose de mí aunque yo en mi ego tosudo crea, no, yo no pude haber pisado una caca, es imposible. Por eso estamos como estamos, por eso hace años atrás se decía el mundo se va a acabar, pero hoy se dice el mundo se está acabando, ¿podemos iniciar por aceptar ello? y luego pensar, reconocer, que quienes ya lo habían advertido lo sabían, tal vez comprenden algo que nosotros no. Y no queremos escucharlos, quizás por miedo. Pero los miedos aparecen porque no conocemos o no comprendemos algo. ¿De ahí que Atrevernos a conocer, cuestionar, entender, nos permite apropiarnos de aquello a lo que le tememos. Por ejemplo, comencemos por comprender. Mundo y planeta son diferentes. Yo lo había dicho en un video anterior. Ahí está. Acaba de ver este y te vas para allá. Mundo y planeta son diferentes. Y evitar o oponernos a que el mundo se acabe, está poniendo en riesgo el planeta. Allí donde está la vida, lo está destruyendo. Y ahí sí debemos ocuparnos. Es que el mundo en su peso, en su vorágine insostenible, va destruyendo el planeta. El planeta como inteligencia superior busca cómo equilibrarse y entonces hace contrapeso, comienza a reaccionar y cada vez lo hace con mayor fuerza, generando un mayor impacto, afectándonos cada vez más. Y buscando que así sea a través de los golpes nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y podamos cambiar. Como lo que está pasando en el Amazonas, todavía el, el incendio no ha terminado, todavía está generando este tipo de peso o de llamado para que nosotros comprendamos lo que está pasando. Y bueno, el planeta llegará el momento que si el mundo le genera tanto peligro, pues simplemente ¡boom!, ¡chao nosotros! Y para que eso no pase, es que debemos comprender el llamado. Y saber que no es la primera vez que se hace. Desde hace tiempo atrás se estaba haciendo, este llamado viene desde los mayores, los abuelos, los sabedores, de comunidades indígenas en todo el planeta que lo advirtieron en diferentes épocas. Pero aún más, son mensajeros del cielo, del universo, seres de otras latitudes espirituales que nos han visitado y han dejado esta advertencia en profecías. Así como cuando mamá nos dice, hijo, no te vayas por ahí, porque te vas al hueco. Así mismo nos lo han advertido, pero ¿qué ha pasado? Nos enseñaron que la profecía hay que ignorarla ignorar la advertencia y llegar a las consecuencias donde por dolor y cada vez más intenso, tal vez nos demos cuenta. El mundo tiene que acabar, porque yo prefiero la vida. El mundo sí o sí va a terminar y la vida sí o sí va a continuar. El mundo es un monstruo, come planetas y come gente, que se fundamenta en las mentes carcomidas y programadas para creer que es normal vivir destruyendo y explotando aquello que nos genera la vida, buscando progresar para ser felices con base en el reconocimiento de los demás por lo que producimos, por lo que consumimos y por ser buenos esclavos de aquellos que controlan todo desde la cima de la estupidez. Eso es el mundo. Se alimenta, se alimenta de pensamientos, hábitos, emociones, estilos de vida, entre comillas, vida, de muchas mentes que se volvieron costumbre, una corriente que nos va llevando a todos, nos empuja, ya sabemos para dónde. Por eso se tiene que acabar. Porque si no, desaparece nuestro futuro. Es ahí donde como humanidad tenemos el gran reto de decidir en qué lado estamos. ¿La vida? ¿Para que continúe la vida y el mundo se acabe? ¿O nos quedamos con el mundo y nos acabamos junto a él? Eso es lo que las profecías advirtieron, diciendo, por ejemplo, que el hombre se alejó del camino del corazón, dejó de escuchar los consejos de su espíritu y de su conciencia. La consecuencia es tal que su soberbia, su orgullo, su arrogancia será consumida hasta el polvo. Pero la tierra, la tierra reverdecerá y cumplirá con el propósito con el cual ha sido creada. Y vuelve la elección. Este es el tiempo de la elección. ¿Dónde queremos estar? Esta es la decisión que hay que tomar. Y según las profecías se trata de volver al camino del corazón. Y a eso es a lo que quiero yo aportar. Hay que volver al camino del corazón. Eso lo dice en una profecía latinoamericana, pero conecta con el apocalipsis que también dice que viene un nuevo cielo, que viene una nueva tierra, pero que viene todo un camino de dificultades llamando para que el ser humano recuerde su verdad, la verdad por la cual existe. La verdad que lo hace libre y libera la naturaleza de este mal que estamos causando. Entonces dice Apocalipsis que hay que seguir al Cordero donde quiera que va. Y es lo mismo que volver al camino del corazón, porque Cordero significa corazón. Un corazón que hoy está inmolado porque está desconectado o apartado de la conexión con el Creador pero que deja de estar inmolado cuando hoy, cuando el ser humano busca la verdad, se conecta con el Creador. Y esto no es para venir a hablar de religión. La religión no sirve, hace parte del mundo que se tiene que acabar. Estamos hablando de espiritualidad, la naturaleza del ser humano. Volver al principio del espíritu que fue lo que enseñó Jesús. Y por eso dice el Apocalipsis, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía el Espíritu, es decir, lo que le da vida, lo que le da sentido a ese llamado y a esa advertencia que viene del Padre con el amor de madre para que nosotros volvamos al camino. ¿Y cuál fue el testimonio de él? Ser uno con el Padre. Por eso decía que Dios es Espíritu y en Espíritu y en verdad es necesario que se le adore y eso es lo que no hay. Ese es el camino del corazón que no hemos seguido, que se nos volvió religión y para otros no creer en nada. Pero la realidad está en lo que con el corazón podemos experimentar. Y ahí es donde está el llamado. Ahí es donde otra profecía llega, conecta y dice que para esta generación, pero está hablando de la generación del nuevo tiempo, del amanecer. Dice que para esa generación la relación y conocimiento con Dios será la perla preciada del ser. Será la perla preciada porque diremos, pero... ¿Cómo pudimos vivir y hacer tantas cosas desconectados de esta fuente? Alejados de esta inteligencia, de la conciencia. ¿Cómo pudimos avanzar en tanto tiempo haciendo tantas cosas que no tenían sentido? Y nos daremos cuenta que la respuesta siempre había estado en la unión con el Creador. En eso que enseñó Jesús y se volvió religión y por eso se tergiversó. En ese llamado que hacen al Cordero. Adorar a Dios y que no es simplemente que tú pienses que viene otro cristiano a evangelizarte. No, te lo puedo poner en otras palabras. Adorar a Dios como el levantar de tu conciencia, como activar y usar tu inteligencia. Alabar a Dios, romper tu corazón de piedra, volver a sentir. Comprender y reconocer esa ciencia del corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad sin religión. Que lo vuelve una relación personal, tuya con Él. Que lo convierte en lo, en lo que el apocalipsis llamó el sello del Dios vivo. Para que pueda haber una esperanza que creamos nosotros cuando salimos del enredo que tiene la mente y volvemos al corazón. Que tiene la conexión con el Creador. El mundo va a acabar. La pregunta es, ¿dónde estás tú? Del lado que debe terminar o de la vida que vuelve a florecer. ¿Sabes de qué depende? De lo que permites que suceda dentro de ti. De lo que permites que tu mente le dé vida y fundamento. De si estás o no conectado con tu corazón. Si quieres aprender de esa ciencia, suscríbete. Te voy a invitar para que todos los martes a las 8.30 de la noche hora Colombia te conectes por Facebook o por Instagram para transmisión en vivo Encuentros de Corazón donde aprendamos más de esto, hay que volver al corazón, porque volver al corazón es el renacer. La inteligencia del corazón es el centro de nuestra dignidad humana. Y todo lo que hemos pensado que es el ser humano como destrucción, como plaga para la vida y el planeta, es precisamente por habernos salido o desviado del camino del corazón.